47 11 52 67 visita www.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 ¡Qué lindo trofeo, amigo! Gracias, papá. Gracias a vos, hermano. ¡Qué linda, Hugo! ¿eh? Sí, ¡Qué linda, Hugo! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Cobre, no, brava. Brava. ¿Eh? Qué, bueno. Bravo, ¿eh? ¿Qué hermosa boga, ¿Va? hermosa boga. All Pescador Camisetas personalizadas con filtro V y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 65 en Instagram Pescador Camisetas. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a mostrarles algo de bidones. Ahora que comienzan las vacaciones, por ahí que se va mucho a la costa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 Estamos pronto para arrancar la jornada en busca de la taradilla de tornazón. el Río Negro no espera. ¡Vamos arriba! My casting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 Saltado todavía que ¿Eh? buena Ale Que linda vos Si, los Sí sí tranquilamente nos está recogiendo está polenteada está con toda y aquí bien trabajada bien trabajada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 mis amigos es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de youtube en esta ocasión no se pueden perder este súper súper video como los que les estoy compartiendo en este mes de enero que son un resumen de, de muchas salidas que tengo un montón de contenido cada vez que salgo pero los quiero resumir eh, y hacer una lista de, re, de reproducción eh, con estos videos resumir eh, los mejores momentos de, de la jornada eh, y bueno brindárselo a ustedes para que se entretengan con una pesca, en este caso de la búfera más chiquita, impresionante de pejerreyes. Pero hay un momento importantísimo en él mismo, un bonus track, que bueno, que quiero que lo descubran con una captura impensada. Así que, amigos, espero que disfruten de las imágenes y los dejo en compañía de este video. Acá veo un bochón enorme, así que lo voy a utilizar como plataforma y voy a enganchar el ancla por ahí. Vi que ahí al frente no hay para hacer los lances, eso es importante. Pero bueno. La profundidad de aproximadamente 60-70 centímetros más no hay y va a estar bajando sí. Voy a utilizar camarón fresco Muy bueno conseguí En el negocio de pesca Venta de carnada de mi barrio Buena pesca carnada La verdad Muy buenos productos tiene Está en la calle Estrada 4956 Mar del Plata Bueno Me proveyó de muy lindo camarón Hay que sacarle la cáscara Así es la forma de prepararlo la cabeza se puede ver bien ahí y nos queda el cuerpo desnudo del crustáceo y bueno, una vez que los tengo medios preparados los corto aproximadamente de un centímetro de largo un poquito menos Ahí ven. Lo voy a encarnar en el anzuelito número 5. El pejerrey acá de mar chiquita no tiene la boca grande. Les muestro el equipo pisito frontal este es un flander de la línea eminence de Camille, una caña de 2 metros eh, 60 número 5 6 eh. es una caña water dog de, de fly y el aparejo de tres anzuelos eh, como le dije anzuelo 5 6 puede ser brazolada de 60 centímetros y un plomito pasante. ¿Eh? de 15 gramos al final ¿eh? este, este, este anzuelo trabaja bien en el fondo poquito más grande. Miren qué lindo. Venía otro, ¿eh? Para más chiquita es un lindo pejerrey. Los dos al suelo. Promediando la jornada desde la albúfera Marchiquita chiquita, una pesca entretenida de pejerrey. De vez en cuando aparece algún tarubito lindo. Eh, bastante viento se levantó. Pueden ver que hay ráfagas de 25-30 kilómetros del este firme. Pero a veces estas condiciones son buenas, eh, producen movimiento de agua, oxigenación y los bicharracos se activan. Y bueno, hasta ahora. Estoy teniendo una linda pesca. Algunos pejerreyes borrocotudos pesqué, arriba de 30 centímetros, 35, fácil. Así que bueno, vamos a seguir haciéndole el aguante, a ver si aparece algún mostrito. todavía, hermoso pejerrey, que pelea eh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 Pero en lo que fue esa jornada de pesca de menor a mayor, diría, en tamaño propiamente dicho, y es clave el tema del viento, ¿eh? creer o reventar, pero cuando el viento aumenta en su intensidad, se activan los más grandes, y a lo último, una racha de pejerreyes, esos son exquisitos, recuerden que en Mar chiquita es raro que crezcan más de los 500 gramos, no es como en otras lagunas, como en la salada, siempre digo que puede llegar a 2 kilos, no, acá más de 500 gramos y es algo excepcional. Pero bueno, me llevé una cuota hermosa de pejerrey lo disfruté con esos equipos bien livianos, las cañas de fly que, bueno, te llevan eh, líneas, saltan, chapoteos, bueno. Y el bonus track que le dije, semejante lisón, así de gruesa era, que, que bueno, cuando me estaba volviendo vi bastante actividad, vi el equipo y, y, bueno, y le tiré a la lisa. Así que espero que les hayan gustado las imágenes, que haya sido entretenido el video, que lo hayan disfrutado en estos días tan complicados que estamos teniendo en nuestro país con tantos casos de COVID. Pero bueno, una vez alguna les sirvió y se entretuvo una media hora con, con el video de pesca. Así que amigos, nada más y nos vemos en el próximo video.